Hola, mi nombre es Sara y esta es mi señor. Te doy la bienvenida al canal de YouTube de Wim. En el video de hoy te vamos a contar lo que Luisa, nuestra practicante de fisioterapia, ha aprendido en su primer semana de prácticas. La discapacidad es un concepto que evoluciona cada día más y que poco a poco más personas, entidades y empresas se van sumando para hacer un, el entorno y en general un mundo donde exista integración social, participación con igualdad de oportunidades y accesibilidad. Aunque no podemos negarnos, que es un tema que se viene trabajando hace mucho tiempo, que existen leyes como la... 361 de 1997, donde dice que se debe garantizar los derechos de las personas con discapacidad y que podemos encontrar que hasta hoy no se han realizado los suficientes cambios estructurales de educación, laborales, etcétera, para que haya una inclusión efectiva. Lugares de recreación y educación, transporte, que son poco accesibles, y que esto no afecta solo a la persona, sino a toda su familia y allegados en general. También podemos encontrar referente a las tecnologías de apoyo, donde una gran parte de las personas que necesitan estas no disponen o no tienen acceso a ellas, o en algunos de los casos disponen de tecnologías de apoyo que no son las adecuadas, lo que lleva a estas personas a ser aisladas a la pobreza de la persona y de su familia. Hay un reto muy grande con el que se debe seguir trabajando y haciendo efectivos todos los recursos para llegar a tener un mundo para todos.